Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de identidad online relacionada con el nombre. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando alguien escribe nuestro nombre en un buscador? ¿Cuál es la identidad digital que aparece ahí o que no aparece, sencillamente? Y para ello hago un pequeño recorrido en la búsqueda de un figurado Juan Martínez, con un primer apellido, eh, en distintos buscadores, no existe solamente uno. Eh, ¿Qué pasa cuando buscamos con dos apellidos? ¿Qué diferencia hay entre identidad digital, que es lo que aparece, y reputación online, que es cómo aparece? ¿no? Si es positiva o es negativa. También, eh, por ejemplo, vemos las sugerencias de los buscadores. Cuando nosotros empezamos a escribir un nombre en un buscador, a menudo aparecen sugerencias de cosas que, que la gente está esperando ver sobre nosotros. También doy alguna pista sobre qué hacer cuando tienes un nombre muy común. Y luego al final hay dos apartados en los que doy eh, claves, elementos que contribuyen a mejorar nuestra identidad digital, 10 elementos, y tres elementos que contribuyen a mejorar nuestra reputación online. Os dejo con este maravilloso paisaje en el que me hubiera gustado estar. Estoy en un croma eh, estas vacaciones, pero no ha podido ser por razones que conocéis muy bien. Nos vemos la semana que viene.